Hola, ¿cómo estás? Esta es la segunda parte de la de ¿Qué semilla eres tú? ¿Te acuerdas que en la primera parte estábamos hablando, estábamos hablando sobre la parábola del sembrador? Esa parábola que muchas personas van y, y quieren ver lo que únicamente quieren ver. Los milagros y la comida y ya. Y el resto, ¡chao! Pero recuerda que el Señor muchas veces nos habla por medio de esas parábolas. Y, y el Señor realmente quiere... Como te acuerdas que estábamos hablando en, el, en la primera parte sobre esa, esa clave Morse que, que en, la segu, en, las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, comenzaban titit, titit, titit, a decirle a las personas que estaban al, al, en un lugar eh, estratégico para que no se enterara el enemigo de lo que estaban hablando. Así es el Señor lo que nos está diciendo, que titit, titit, titit, te estoy hablando por para que tú entiendas y en esta segunda parte que el señor nos va a decir qué significa cada semilla que realmente qué semilla eres tú y es por eso que eh, en esta segunda parte vamos a leer del 9 al 15 vamos a ver que el señor nos dice del 9 al 15 y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro señor y mira que en el versículo 9 y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Si ves que el Señor eh, estaba preparado para... Y ellos, el Señor ya sabía que le iban a preguntar esto. Porque sus discípulos estaban también como, que, ¿qué pasó aquí? No entendimos. Pero el Señor, eh, mira lo que, lo que va a responder. Y Él dijo, a vosotros os he dado conocer... La, los misterios del reino de, de Dios no todos el grupo de 12. pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan si ves lo que estamos diciendo en unos segundos muchas veces y hoy vemos hoy en día esto la gente quiere ir a las iglesias recibir la bendición recibir mejor dicho la sanación todo pero realmente ¿Están entendiendo lo que el Señor realmente está hablando en lo más profundo de sus corazones? Es por eso que hay una palabra en un proverbio maravilloso que es el proverbio 4.23, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida, de él mana la vida, de él mana la vida de que podamos entender al Señor, de él mana la vida que podamos realmente que es saber qué semilla eres tú y es por eso que continuamos uh, leyendo esta palabra pero antes de con continuar con el versículo 11 mira lo que nos dice el Señor me encantan los, los proverbios porque el Señor da la sabiduría conocimiento y ciencia brotan de sus labios esa sabiduría que cada día no, no, personalmente se la pido todos los días y ese entendimiento, ¿para qué? Para poder entender esas parábolas, para poder entender su palabra, para poder entender que realmente, bueno, gloria a Dios que nos da milagros, gloria a Dios que nos da bendiciones, pero gloria a Dios que podamos entender esos secretos para ir a una vida eterna. Y es por eso que el Señor en el versículo 11 eh, nos dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Mira que mucha gente, toda esta gente no entendió quién era el Sembrador, no lo entendieron. Y hoy vemos hoy en día, no sabemos quién es el que da la Palabra. Muchas veces la gente va hacia un hombre, más no, hacia el Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador, a nuestro amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús, que ha dejado a su Santo Espíritu con nosotros, y el Santo Espíritu nos está mostrando la verdad, porque la verdad cada día nos está haciendo libres. Y continúa el versículo 12 diciendo: Y los de mismo y los de y los de junto y los de junto al camino son los que oyen y luego vienen al diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Muchas veces, y no te juzgo, pero lo que he visto y lo que tenemos necesitamos hablar porque nada se puede quedar oculto. No muchas personas que van a la iglesia eh, van a, a hacer vía social, tú le preguntas qué habló, qué habló el líder, el pastor, la persona que dio esa palabra ese día, y... Uh, no, no sé, y estaba haciendo... No, escucha eh, estaba uh, atendiendo lo que si, si tú no fuiste capaz de poder expresar y de responder esa pregunta al instante, es que, mejor dicho, Ay, como lo digo colegialmente, has perdido el año. Los de los de sobre la piedra, esa semilla que cayó, que cayó sobre la piedra, son los que haciendo, habiendo oído, perdón, recibiendo la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por, por algún tiempo, y en el tiempo de la, de la prueba se apartan. Mira que vemos hoy muchas personas, no es que, es que la palabra es así y todo va a ser así. Y con el tiempo se están alejando y alejando y alejando. Esa semilla que cae sobre esa piedra, Saca con una raicita. pero después, ¿qué pasó con el hermano eh, Nicolás? no. Que al comienzo todo estaba todo bonito, todo chévere, pero no más se escuchó de él, se perdió porque le encantó los placeres del mundo. Y mira que hay otra palabra que nos dice el Señor en el versículo, uh, el versículo 13. Y te lo creo que y te lo voy a repetir. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos eh, no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Una vez más, ah, comienzan ahí todo contento, como con ese primer amor, cuando con la novia. Pero después ya lo, lo, se vuelven rutinarios y se cansaron y no, esto no es para mí, yo me voy. Son los que no se quedan en una sola iglesia, sino van por todos lados a ver qué les parece a ellos mejor. El número 14, versículo 14, mira lo que nos dice. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mira que en este versículo el Señor nos está diciendo en esta parábola uh, que hay muchos que, no, yo entré en los caminos de Dios y no. Esto ya... Ya, yo ya no, no puedo más porque yo veo más problemas. Yo no, yo quiero, yo como estaba antes de conocer a Cristo, con mis carros, con mis casas, con mis mujeres, mi borrachera, yo estoy bien así. Pero realmente, ellos no están entendiendo que el único camino para esa salvación es Cristo Jesús. Por eso el Señor, en el... Eh, en el versículo 9 dice, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y en el 10 responde, él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del, del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquellas personas que quieren los afanes, pero quieren como que escuchar lo de Dios porque les tocó, porque alguien lo llevó, es porque realmente quieren todo en bandeja de plata. Hoy en día vemos personas que, arreglen esta computadora, arreglen esta cosa, y pero ya, y si no la arregla, tú eres lo peor. Y tienen odio, y tienen y tienen cosas malas en, eh, eh, en sus corazones, se siente, y uno dice, pero ¿qué pasa? Y dice, entre comillas, amar a un Dios, creer en un Jesucristo, por eso el Señor nos está dando y nos está hablando en esta segunda parte. Que, ¿Qué semilla eres tú? ¿Tú realmente sabes qué semilla eres de la que estamos hablando? Bueno, esa es tu tarea. De lo que estamos acá hablando en esta segunda parte, esa es tu, eh, tu tarea. Versículo número 15. Más la que cayó en buena tierra. Escucha esto. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de, ah, la palabra oída y dan fruto con per, ah, perseverancia una vez más más la que cayó en buena tierra en esa parte que tú realmente has te, has, tienes ese temor tienes esa ese amor ese primer amor que nunca se va estos son los que con corazón bueno y recto, retiene la palabra oída. Que cada vez que tú piensas algo con doble sentido, tú ya, no, eso no es lo mío. Que tú cuando quieras ver algo como con, eh, de pronto, un, un chiste de esos, de, eh, groseros, o una película pornográfica, no. Eso no es lo mío. Porque yo, Tú dirás, yo, yo quiero dar fruto y quiero ser buen testimonio no única eh, a mi familia, no únicamente a mí mismo, sino a mi familia. Bueno y recto, retienen la palabra oída. Tú estás reteniendo esta palabra. Tú estás entendiendo qué clase de semilla eres tú. Si lo estás reteniendo, gloria a Dios. Y si no, vuelve a ver el video cuantas veces tú quieras. Porque el Señor te está hablando en lo más profundo de tu corazón. Y dan fruto con perseverancia cuál sido tu, cuál es el fruto que tú has dado tú realmente has dado un fruto grande o estás dando esos frutos chiquiticos hay que dar frutos grandes no somos perfectos no estoy diciendo que soy perfecto cada día estamos buscando esa perfección y siempre le pedimos al señor que nos dé esa humildad nos dé esa fe nos dé esa, esa paciencia esa mansedumbre para cada día llegar a esa eternidad con el Señor. Mira, el tiempo está pasando rápido y el sembrador está, va a, comenzar a recoger esas semillas que dieron buenos frutos. Y el Señor nos dice. Todos quieren tomar provecho de lo que el Señor les da, pero realmente no quiero entender lo que el Señor está hablando al más profundo de nuestros corazones. Que esa clave morse de ta ta, ta ta ta ta ta te está diciendo, hijo, te necesito, abre las puertas de tu corazón, te estás perdiendo, porque yo te amo y hace dos mil años di mi vida por ti, y te he enviado mi Santo Espíritu para que te eh, ah, conozca la verdad. Esta es la clave, amor, que el Señor nos está diciendo. Por eso el, el Señor te está diciendo, ¿qué clase de semilla eres tú? ¿Tú te identificas? La respuesta te la hace al Señor. Te, envío, te invito a que haremos. Padre Celestial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria y honra y poder, Padre Celestial. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, de saber, Señor, que cada uno, uno de mis hermanos saben qué clase de semillas son. Y se, si se sienten identificados con las que no dan fruto, Señor, Tú comiences a... A trabajar en sus corazones, que ellos dejen trabajar en esos corazones, que, su san, que tu Santo Espíritu Padre Celestial deje que comience a sacar todo lo que no te agrada, amado Padre, amado. Porque tú, como ese, ese sembrador que es la palabra tuya, Señor, debemos que esa semilla sea cultivada en nuestros corazones, porque de el mana a la vida, porque ese es el alimento de cada uno de nosotros. Que cada día esa palabra, Señor, sea más profundizada, Señor, en los hogares, que haya más devocionales, pero devocionales realmente de con amor, no porque se les, in, eh, se les impone, Señor. Amado Señor, amado Rey, yo te pido por las familias, te pido por Colombia, Señor, te pido por el mundo, amado Señor, te pido por estas personas que tú nos, nos están viendo, amado Rey, y te damos gloria y honra por todo lo que tú haces en nuestras vidas, porque somos esas ovejitas en construcción, Señor, que cada día buscamos esa, per esa perfección, amado Señor. Y queremos darte gloria y honra y poder, amado Señor. Amado Rey, gracias, Señor, por este momento. Y te pido por esas personas, Señor, que han perdido un familiar, que han perdido un hijo, que han perdido un padre, que han perdido aquella persona que siempre estuvo 40, 50 años de matrimonio. Yo te pido por cada una de esas esposas o esas esposas, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que bajo tu voluntad, Señor, haya sanidad en estas familias. Cualquier petición, Señor, su, tú seas, Señor, obrando en este Hijo, en esta Madre, en este Padre, en este hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Para tu gloria y tu honra, amado Rey. Amén y Amén. Bueno, mis amados, nos veremos el próximo uh, mes. Prácticamente, o nos queda una semana, me está diciendo que la producción, sí, nos queda dos semanas. Uh, con otra palabra más, que nos dice el Señor? Eh, a ver qué nos trae la próxima semana el Señor, pero siempre dándole la gloria, la honra y el poder. Uh, recuerda visitarnos en nuestras redes sociales, también nuestra página de internet, y siempre darle la gloria y la honra a nuestro amado Señor. Bendiciones.